Hola gente, hoy les voy a contar de un efecto Mandela que tengo con la serie Malcolm el del medio en el episodio La Convención cuando Patty, la compañera enamorada de Malcolm llega a ser de niñera y dice que quiere salir con Francis, este le dice que ella no es su tipo pensando que todavía tiene sobrepeso como en su preadolescencia. Ahora mi efecto Mandela es que Malcolm después de ver Francis le robo el corazón se enoja y le pregunta a Francis por qué la rechazo, a lo que Francis le dice que él no la conoce tan bien, no sabe cómo es. A lo que Malcolm le dice que de qué está hablando si ella es sexy, a lo que Francis pregunta que de modo que Francis que queda con la duda volvía a ver el episodio y esa escena no está. En ningún momento Francis siquiera habla con Malcolm sobre Patty.